Y buenas tardes. Eh, vamos a presentar ahora, como parte del Simposio de Teoréticas de, de las Américas, un libro eh, que se llama El discreto encanto de la modernidad, que su versión alemana salió hace unos meses eh, y queremos. Ya justo iba a compartir con ustedes la pantalla de la portada. Miren, bueno, se los voy a enseñar. Ah, bueno, no puedo. No está bien. Entonces eh, vamos a empezar. Ah, gracias. Bueno, esa es la versión en español y también hay una versión en eh, alemán que salió recientemente. Entonces eh, va a empezar eh, el doctor Aureliano Ortega. Entonces adelante, Aureliana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme a otra vez a presentar este libro tus pues, libros en general, creo que he presentado varios eh, en muy distintas ocasiones y escenarios. Eh, creo que desde el 2007 empezamos con el de Bolívar y, y, y Sánchez Vázquez en Mazatlán. No, no, empezamos en Querétaro, creo que dos años antes. No sé, es una larga experiencia eh, acompañando las publicaciones de de Stefan Gander, entonces, bueno, vuelvo a agradecer sus eh, invitaciones. Bueno, con respecto a este libro que ahora vamos a presentar, también debo señalar algunos antecedentes. Eh, desde, vamos, la edición española, obviamente, la edición eh, alemana todavía de Lid Verlag todavía no la, la, la, la, la, la conozco, no la tengo en las manos, pero eh, por lo menos la versión en español, que es la que se enseñó en pantalla, eh, eh, la presenté antes en Querétaro en una presentación bastante caótica porque compartíamos varias presentaciones con varios libros de la Facultad de, de Ciencias Políticas, creo. Fue un tanto caótico. Pero luego lo presenté en Morelia, que fue todavía más caótico porque fue durante el congreso eh, de filosofía que se llevó a cabo en, en una exposición, en un, en, un, en un lugar donde había exposiciones ganaderas más bien, que, que, que simposios filosóficos. Y fue un tanto caótico también ahí la presentación. Eh, y ahora viene, viene, viene la, la, la tercera eh, obviamente, en un escenario muy, muy aséptico como este, eh, supongo que será la más ordenada y no será nada caótica, porque el escenario es francamente aséptico, ordenado y progresivo. Bueno, eh, eh, con esto como comienzo. Desde la, desde la, desde que leí el libro, de hecho lo leí todavía en PDF, eh, antes de que estuviera editado, desde que lo leí la primera vez y lo preparé, mi presentación para la primera vez, me pareció que era un libro para alemanes, es decir, que se editaba en México, porque bueno, México, en México vivía Estefan en siglo XXI y la Universidad de Querétaro, conjuntaron esfuerzos para publicarlo y, y se publicó en México, pero desde su primera lectura yo pensé, este es un libro escrito por alemanes, está pensado para una recepción eh, eh, básicamente europea, porque eh, por las razones que voy a decir eh, más adelante. Eh, eh, es decir, no, no era como el prólogo para alemanes de, de Ortega y Gasset, eh, que era para que los alemanes entendieran a un pensador andaluz, eh, que había entrado a la celebridad filosófica a través de su publicación sobre el Quijote y que pensaba que era importante, dado que había regresado con, recientemente a Alemania, eh, escribir un prólogo para las Meditaciones del Quijote para alemanes. No, no, aquí es distinto. El libro está escrito, creo yo, pues mi idea ya después me dirá al final eh, Esteban Sinosi. Eh, si esto es eh, así o no, o, o, o si no se ve fijado, pero el, pero el libro todo eh, es una interpelación, es una interpelación a, hacia una, una, una cultura, ¿sí? una, una, una forma de entender eh, las cosas eh, que, eh, que es muy europea, ¿sí? Es decir, eh, aun cuando no es un libro unitario está construido con varios eh, artículos la mayor parte de ellos eh, tienen este tienen este sentido tienen este eh, vamos este esta esta esta cualidad común no que además creo que es unidad lo que le da unidad en última instancia a todos y cada uno de los eh, capítulos del libro los los distintos eh, contribuciones escritas en distintos momentos, lo que le da unidad es justamente esta, esta, esta, esta intención de, de, interpelar, de llamar la atención, de, de, decir, oye, europeo, no te has dado cuenta de esto, ¿Sí? Y yo me pude dar cuenta de esto porque vivo en, en un mundo todavía salvaje, y entonces eh, de, a través de esa, de ese reconocimiento y de esa, de esa, Vamos, desde de ese, de ese punto de vista, de ese horizonte de sentido, escribo esto un poco para que tengas en cuenta que este punto de vista es quizás más valioso hoy para el mundo en general que para ustedes mismos. Porque ese es el segundo sentido, creo yo, de los, de los, de los, de los capítulos. O sea, léanse... Eh, si no Simplemente los títulos, SOA en Alemania, el problema de la no memoria, México y la modernidad universal, Alemania y la unificación turbada, universalismo periférico, ideología y conocimiento, bien, eh, reconocimiento versus etus, discusión filosófica en Alemania y México, y luego dos trabajos, uno sobre Bolívar y otro sobre eh, Adolfo Sánchez Vázquez en ocasión de su fallecimiento que para aquel entonces era más o menos lejano entonces bueno eh, la tesis es esta creo yo la, la, la, la, el hilo conductor de todo el libro es este eh, la crítica y sobre todo aquella forma de la crítica radical que se reputa como teoría crítica quizás ya solo sea posible desde América Latina y, y son los, los los rudimentos de este trabajo, eh, las discusiones previas a ese trabajo que tenemos desde hace mucho y que nos han juntado en muchos coloquios, eh, ha sido esa. Quizás solo pueda la teoría crítica como tal, dada su condición en Alemania. Es decir, tendríamos que tener en cuenta el otro libro, Fragmentos de Frankfurt. Fragmentos de Frankfurt es un eh, ajuste de cuentas. Con la, con, con la teoría crítica de la llamada tercera generación, ¿no? Eh, desde la segunda y la tercera generación. Eso ya no es teoría crítica, dice Estefan, ¿no? Eh, y la única posibilidad realmente de reconstruir, de reconfigurar la teoría crítica está desde América Latina. ¿Por qué? ¿Cuál sería en todo caso el instrumento, el, el, el, el, el argumento para, para sostener esto? pues porque América Latina es un continente vivo, convulso, ¿sí? es drújulo y convulso, es decir, es, es, es, es reo de todos los superlativos, pero justamente el, el ser referente de todos los superlativos, eh, sobre todas las cosas que configuran su, sus prácticas sociales, es lo que abre la posibilidad de una, de una apertura también y contemporáneamente de, un, de una mirada distinta y la, el, el, el, el esfuerzo por constituir la crítica desde donde puede hacerse, porque esta subtesis es también muy interesante, en Europa ya no se puede, ya no hay espacio para esta crítica, ¿Sí? esta crítica cae o cae en el vacío o cae en la trivialidad o simplemente no se hace, ¿Sí? y entonces el, cabe la posibilidad, la, casi la única posibilidad, de que el relevo pueda darse justamente en el reverso de esta, de esta eh, caricatura de sí misma, que ya es Europa, que la lleva justamente a, a un punto muerto, un punto vivo, eh, en contraste, estaría eh, específicamente en, en América Latina, ¿no? Eh, hay, hay dos ejemplos para mí muy, muy importantes en el, por lo menos uno, de, eh, no hay varios, pero hay uno en especial que está cargado, cargado de este sentido, que es el ensayo sobre Juárez eh, y sobre el, la, la, la tesis principal. O sea, ¿Por qué Juárez es tan importante? ¿Por qué después de Juárez, México se ha constituido como un espacio eh, para la libertad y para la, la, la crítica posible, por, porque Juárez construyó una república laica. Dice, eh, él, insistía mucho, eh, Estefan, en las presentaciones anteriores. Es que Europa no es laica. Europa sigue siendo una sociedad profundamente eh, creyente no está malo creer en algo, pero no quizás en lo que cree Europa, ¿sí? que es todavía ese, ese Dios, eh, Dios legislador eh, de la tradición judeocristiana. ¿no? Entonces, eh, en el momento en que Juárez y su grupo, vamos, Juárez es, es una metáfora, eh, pugnan por construir una, una sociedad eh, sobre dos bases fundamentales, las leyes, por un lado, pero por otra, la laicidad, estamos eh, en, en las antípodas de Europa, que nunca ha podido quitarse esa rémora, y ante la posibilidad de crear una república, si se quiere desordenada, absolutamente enloquecida, este, con con todo eso que es México, ¿Sí? Pero justamente todo eso que es México, es lo que da la posibilidad, lo que abre la posibilidad de pensar, Críticamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, si este es el mensaje que nos envía a nosotros mexicanos y latinoamericanos, con más razón, este, tendría, este mensaje tendría que eh, ser, ser pues, captado, quizás de una manera melancólica, pero aunque fuera así, por, por lo, nuestros pares europeos, ¿no? Y no solo nuestros padres europeos, sino en general. Todos aquellos que siguen pensando que es buena idea leer un libro de, de un colega eh, que se mmm, sitúa, que se alinea con esa teoría crítica que no murió dentro de los escritorios de la segunda y la tercera generación. Escritorios y aulas de la eh, segunda y, ter y tercera generación de la teoría crítica, ¿no? Y bueno, estamos entonces discutiendo esto aquí eh, con, con, una, con un sentimiento de compromiso, por eh, decir, primero, eh, aceptar de alguna manera el relevo, sí, sí, de veras nos toca, <ríe> sí, ya, ya, ya salgo de escena, eh, ese es el primero, y el segundo, este, bueno, el, el, el, el compromiso de llevar esto de veras adelante, de la manera más comprometida posible, tanto con la teoría como con una eventual praxis transformadora. ¿no? Entonces, bueno, eh, si me escucha algún alemán, de, realmente recomiendo la lectura eh, de, este, de este texto de Stefan, que, que, que además no pierde ninguna actualidad, al contrario, yo creo que la uh, readquiere... Eh, en un escenario como el actual escenario europeo, que realmente eh, ya no sé si da pena o risa, pero, este, pero lo que sucede hoy en Europa, lo que sucede hoy eh, con el Brexit, eh, con el precio de la, de, de la energía eléctrica, eh, es, para, es para burlarse un poco de ellos. ¿no? Ustedes eran los del orden y el progreso parece que están fracasando. Bueno, eh, aquí lo dejo. Eh, eh, en fin, eh, lean el libro en alemán, los que pueden leerlo en alemán, para ver qué otras cosas nuevas encuentran, y, y acá lo dejamos. Gracias. Muchas gracias, Aureliano, por tus comentarios y tu presentación, muy amable. Y... Eh, no sé si aquí está Paloma, porque hace rato le mandé la portada del libro. Ahí sigues, Paloma. Pero bueno, ahorita vemos, ¿Quieres aquí proyectarla estoy. para por... ¿Cómo? Aquí estoy. Sí, sí, pues para que vean que sí es cierto que existe en alemán. Sí, la bien, Esa es la portada del libro, si le interesa en alemán. Sí. Y bueno, con un prólogo. Ah, en alemán tiene un prólogo de Michael Levy. Esto en español no lo tenía. Es sí, decir, el filósofo, ya saben, de origen, ya saben, vienés, judío, luego brasileño, francés, bueno, todo eso. ¿no? Su familia se exilió en Brasil, de los nazis, de los nazis y luego él les hace un buen vive en París. Bueno, él hizo el prólogo. Eh, bueno, entonces seguimos eh, con la presentación de, eh, ¿qué dijimos, Daniele, verdad?, de comentar. Entonces, adelante, Daniele, muchas gracias por aceptar la invitación. No, perfecto, muchas gracias a ti, Estefan, porque bueno, mientras que Aureliano eh, tiene ya carrera en este sentido, es la primera vez que yo este, presento eh, tu, alguno de tus textos, me voy a poner un cronómetro para intentar automoderarme un poquito, y dado que en la mesa anterior estábamos hablando de algunas intuiciones incendiarias y que yo insistí con esto en una mesa de la clase pasada y creo que tú llevas lo que para mí son intuiciones incendiarias hacia argumentos incendiarios, Estefan. Quiero arrancar este, con una frase, no de este libro, sino de eh, fragmentos de Frankfurt, para luego complementarla con una frase de este libro, ¿no? Eh, y es el epígrafe, digo, el incipit de tu, de tu texto, que yo creo que debería ser eh, epígrafe de muchos otros. Y dice, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt ha muerto. Reconocer este hecho es la primera condición para poder escapar, para poder ser capaz de retomar su proyecto único en algún momento. Esto escribe Estefan en fragmentos de Frankfurt y luego más adelante eh, escribirá en, en el discreto encanto de la modernidad que todo era mucho más grave de lo que había pensado. ¿No? Y a mí me gustaría arrancar por ahí. La motivación o la, la invitación a leer este libro resulta de pensar esto. No solo la teoría crítica ha muerto y reconocerlo es el paso para, para retomarla, sino darnos cuenta que es mucho más grave y posiblemente es mucho más grave en este ejercicio de, de retomarla y cómo la hemos retomado. Es un paso importantísimo. ¿Qué función tendría o cómo podemos pensar específicamente la publicación de este texto en alemán en esta gravedad? Eh, entonces quiero volver a algo que, que Stefan dice frecuentemente acerca de de, de su obra, ¿no? Cuando se piensa a sí mismo, me gusta esta transparencia de sus, de sus textos, creo que se leen bien y no solo porque se, se lee el texto, sino se le lee a Stefan algo, algo interesante y se, se sabe que Stefan está, está todavía vivo cuando, cuando se lee. Eh, esta pendularidad, ¿no? Este tránsito de Alemania a México, de México a Alemania y que eh, es una pendularidad constante, yo no diría que está, que está cerrada. En este momento Stefan nos está este, acompañando a través de tierras lejanas a México y creo que volverá a México con otra energía renovada este, y en ese sentido este, este, esta traducción es justamente cerrar y volver a llevar el texto a Alemania, que mientras yo lo leía, lo releía para esta presentación, decía, me muero de ganas de que un par de alemanes lean esto, y arda, ¿no? Por finalmente, ahora no arda Troya, sino que arda Alemania, arda en algunas de las ideas que tienen que arder, si queremos que esta teoría crítica eh, reviva. Dicho eso, pues quiero hacer un repaso por algunas de las ideas, justamente, que creo que arden, que, que son importantes, ¿no? En el primer capítulo, este dedicado a la Shoah, eh, Estefan dirá algo que me parece muy, muy interesante, y es pensar que uno de los herederos de la teoría crítica no es en realidad un teórico, sino que es alguien que cree en el valor mágico de su obra. Aquí cito el texto de Estefan cuando habla de, de la magia, y creo que en realidad estábamos citando a Claude Lanzmann, y es justo el director de este documental larguísimo, este, que se llama Shoah, y que es uno de los pocos que consigue Dar el salto y frenar, ¿no? Brincar hacia el freno de mano, descarrilar el tren de la historia, el tren del progreso, y en ese sentido detener el, el continuum. Eh, y bueno, eh, este ejercicio, o bueno, enfrentarnos a la obra de Lanzmann, eh, participar del ejercicio mágico de detener el continuum de la, de la historia, nos hace darnos cuenta de que en Alemania el holocausto tiene una presencia. Mucho más próxima de la que se reconoce, ¿no? Los ejercicios de desmemoria que continuamente se hacen en Alemania han afectado la, la noción, ¿no? Esta distancia artificial que se desea imponer. No me voy en orden de los capítulos porque de ahí me parece que se puede saltar justamente a este que se llama Alemania y la unificación turbada. Y yo agregaría no solamente Alemania y la unificación turbada, sino Alemania y la unificación turbante. Eh, Alemania y la unificación perturbante. Como dirá Stefan, si es difícil lidiar con dos Alemanias, lidiar con una sola es mucho peor. Lidiar con un solo Berlín es prácticamente imposible. ¿Y por qué es prácticamente imposible lidiar con un solo Berlín mientras desde ciertas, eh, digamos, yo llamaría izquierdas cosificadas o este, socialdemocracias, se celebra la unificación? Acá yo me sumo a la no celebración de Stefan porque la fecha que se decide asignar a la celebración de la unificación alemana es el 9 de noviembre. Fecha que estaba dedicada a la conmemoración de la noche de los cristales rotos, ¿no? Entonces, se sobreponen capas de símbolos, se sobreponen capas de rituales, en donde nuevamente el discurso de la otredad, el discurso de la otredad necesario para que la nación sea posible, este, sobreviene, se sobrepone y la memoria es la que pierde. Y por eso, como dice el subtítulo del primer capítulo, es el problema de la no memoria, el problema alemán. Eh, bueno, podemos continuar en ese sentido en el diálogo que se propone específicamente entre la obra de Bolívar Echeverría y Axel Honet, en el cual nos dice Estefan que, específicamente, la obra de Axel Honet será incapaz de llegar a las aspiraciones que ella misma se plantea por la ceguera que tiene frente a Alemania, ¿no? Por la ceguera. ...de lo que le rodea la ceguera, de lo que Alemania se ha convertido y sobre todo por la ingenuidad de no reconocer el valor de cuestiones como el eurocentrismo y este, el antifascismo y la lucha antinazi. Pensar específicamente en la lucha antinazi me permite brincar al último de los capítulos, este que es dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez en donde además, bueno, por supuesto que se rescata a nivel de vida de Adolfo Sánchez Vázquez el compromiso militante, el compromiso físico, aquí se habla también de la ironía, ironía que tal vez este Estefan nos podrá comentar un poco si tiene un huequito al final, eh, que él dice que viven todos los, los escritores, que vivirían todos los académicos, y es la ironía de estar encerrados en un aula y no haciendo este, de, de algún modo la lucha, no? es decir, que eh, las palabras... Creo que esto lo dice en el capítulo dedicado a Bolívar Echeverría, las palabras de Bolívar Echeverría hablan de la frustración de no poder estar en, en otros lugares, ¿no? de que las condiciones materiales no sean las condiciones materiales de la revolución, y ahí me gustaría saber si, si Estefan esto todavía lo, lo, lo mastica por ahí. Pero volviendo al capítulo de Sánchez Vázquez, hay algo que eh, pues los, los motivo para, para que pongan preguntas. Eh, Estefan elogia de Sánchez Vázquez que invitaba a las presentaciones del libro personas con las cuales no estaba de acuerdo. ¿No? Eh, traigo personas para que discutan el texto, para que polemicen con el texto entonces bueno, la invitación de leer a Estefan es al mismo tiempo una invitación de polemizar, de pelear eh, creo que lo que me quedaría repasar es en realidad este capítulo dedicado a México y la modernidad universal, en donde existe una de las frases, mis frases favoritas del libro tengo que, que, que leerla, esta cita literal, dice el único europeo que se puede comparar con Benito Juárez es Robespierre ¿No? Eh, nuevamente uno de esos incipits incendiarios que lo que hace es motivar la lectura de lo, de lo que vendrá adelante y bueno lo que tendrían en común Robespierre y Benito Juárez lo dice muy bien Estefan a través de Bertolt Brecht y es que al ser humano por ser ser humano no le gustan las botas en la cara ni propia ni, ni nadie más lo que se estaría poniendo en juego y que en ese sentido la modernidad en México es mucho más moderna de lo que jamás podrá ser la modernidad europea, es que el único modo de conseguir que las palabras como libertad y, e igualdad no sean palabras vacías es dialectizándolas y pensándolas en un contexto de lucha anticolonial y lucha antirracista. Luego está esta polémica también muy interesante entre Sánchez Vázquez y Villoro, eh, en la cual no me quiero meter en los detalles, pero también quiero eh, recuperar algo muy vigente para la reflexión sobre la violencia en México, algo que está muy próximo de mis reflexiones personales, algo que creo que además hace falta, sobre todo ahora que estamos en un congreso que, eh, cuyo título es eh, literalmente eh, Humanismo... ¿Cómo va? Sí, humanismo incluyente, filosofía y bien común. Yo digo, habría que haber puesto por ahí la palabra violencia. Y les voy a leer esto que, que dice aquí, ¿no? Los pupen son cuerpos muertos, a punto de ser asesinados en modernas máquinas de muerte, que no tienen ningún derecho de salirse por decisión propia del papel que les fue asignado por la mayoría de la sociedad y el régimen en turno. Estas creo que son palabras tan vigentes en los 40 como lo podrían ser hoy si lo que estamos pensando son en las fosas comunes que se encuentran frecuente en México, frecuentemente en México y sé que en muchos otros lugares eh, y también en, en la maquinización, en la racionalización instrumental de los cuerpos de los jóvenes. Eh, ahora estoy pensando específicamente en Guanajuato eh, y el corredor industrial que se teje entre Celaya, Salamanca e Irapuato, en donde a los jóvenes se les despoja de ideología, se les desideologiza, se les esencializa para que sea más fácil asesinarlos. Y dirá aquí Estefan, el, único, el primer paso para detener esto es volver a ideologizar esos cuerpos, volver a encontrar lo que habría de ahí más allá de los rasgos esenciales eh, Y me parece que con esto he logrado hacer un recorrido eh, de actualización, de traída y de puesta eh, eh, en sitio contemporáneo del texto de Stefan. Insistiré en agradecer la invitación, pero sobre todo en invitarles a, a leerlo. Y bueno, en la medida posible que, que al estar esto ahora escrito en alemán, se nos haga más fácil escupir en cara de esa falsa eh, modernidad europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniele, por tus comentarios y tus palabras. Gracias, entonces, seguimos con el comentario del eh, de la actual Leomía Hilario, eh, de, de, de, de, de, conectado directamente desde el noroeste de Brasil, ¿verdad? Entonces, adelante, Leomía, muchas gracias por aceptar la invitación. Okay. Buenas tardes a todos. Uh, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Estefan por invitarme hablar un poco sobre su libro, que ahora cuenta con una edición en alemán. He escrito todo lo que voy a decirles para intentar comunicarme en español, y no tanto en portugués ¿está bien? Pero no lo voy a conseguir, pero voy a intentar. Entonces le pido desculpas por algunos posibles errores de pronunciación, pero decidí hacerlo como muestra de respeto a todos los que me escuchan. ¿sá? Entonces vamos, punto uno, mi encuentro con Stefan teoría crítica periférica y Brasil. Me gustaría comenzar diciéndoles que aunque tengo muchos libros, como pueden ver, prefiero a las personas que escribieron los libros y no a los libros en sí. Por eso no soy filósofo. De hecho, soy psicólogo de formación y soy doctor en psicología social. Entonces, lo que me interesa es el sofrimiento humano, sus condiciones de posibilitar y sus configuraciones históricas. Cuando leo un libro, lo que me interesa mucho es la historia de la persona que escribe este libro. ¿Dónde vive? ¿Qué afecta al autor? ¿En qué contexto social, político, económico, histórico se inserta? Empiezo diciendo esto porque no tengo la intención de explicarles completamente el libro de Stefan. No voy a intentar escribir el libro de Stefan en una gran tradición filosófica o intentar examinar algunos conceptos en separado. Mi objetivo aquí es presentar el libro mucho más desde la perspectiva del propio desarrollo intelectual de Stefan. ¿Cuáles son sus preocupaciones centrales? ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son los avances en comparación con los libros anteriores? No voy a explicarles el libro porque ese ya tiene autonomía y el lector podrá entender muy bien sus argumentos sin la ayuda de intermediario. Voy a hablar de mi experiencia lectora con este libro como joven profesor brasileño, pero también voy a hablar sobre mi lectura de este libro, de mi encuentro con Estefan. Porque este libro es como una fotografía que expresa bien el conjunto de los problemas que le interesan a Estefan desde el inicio de su formación intelectual. Este libro trata también de los grandes problemas de hoy. Libertad, historia, fascismo, ideología, modernidad, teoría crítica y memoria. Estos problemas, además de ser actuales, son recorrentes en los libros de Stefan. Por eso, como hicieron Aureliano y Daniel, presentaré el discreto encanto de la modernidad a partir de las cuestiones levantadas por fragmentos de Frankfurt, como una forma de demostrar esta permanencia de los temas a lo largo de su trayectoria intelectual. En concreto, tres preguntas. La primera se refiere al universalismo periférico como fundamento de una teoría crítica que responde a los problemas contemporáneos. En otras palabras, ¿cómo recuperar hoy el radicalismo de la teoría crítica? En fragmentos de Frankfurt, esto se trabaja en el primer capítulo titulado Teoría Crítica sin Frankfurt. Es el problema de cómo es posible producir una teoría crítica más allá de Europa. También se trata de preguntarse sobre la relevancia y pertinencia de este intento. La segunda pregunta se refiere a cómo se debe hacer esa recuperación del radicalismo de la teoría crítica junto con una crítica a los herederos oficiales de la teoría crítica. Es como si Stefan tomara la crítica de Walter Benjamin de continuo histórico y la aplicara a la propia tradición de la teoría crítica. Es decir, también el desarrollo histórico de la teoría crítica, el más joven no siempre es el mejor. También en la tradición de la teoría crítica, quizás el desarrollo histórico nos lleve a una regresión del pensamiento crítico en no a un progreso de la reflexión social. De esta forma, cuanto más tiempo pasa, los herdeiros oficiales parecen olvidar y renunciar al radicalismo de la teoría crítica. La tercera pregunta se refiere al problema del fascismo y la elaboración del pasado, es decir, el problema de la historia. En fragmentos de Frankfurt, Stefan trabaja esta cuestión en el segundo capítulo a partir de Walter Benjamin. En el discreto encanto de la modernidad, Stefan profundiza esta cuestión a través de la película de Claude Lanzmann, llamada Shoah. Sería un momento más empírico de la reflexión de Stefan, ya que toma una realidad nacional concreta, que es la de la reunificación na Alemania y su relación con el pasado fascista. Hablaré un poco de estas tres cuestiones para cumplir con la tarea de presentarles el libro de Stefan. Antes de pasar a estas preguntas, me gustaría hablar un poco sobre mi relación con Stefan. En ese momento, en 2013 2014, estaba haciendo mi doctorado y mi tesis investigaba la existencia y posibilidad de una teoría crítica periférica. Estaba muy satisfecho con las leituras actuales de Habermas y Honneth que defendían la democracia y la posibilidad de una regulação del capitalismo mientras yo mismo vivía, y aún vivo, en un país al borde de colapso. A partir de junio de 2013, el Brasil entró en un camino de irritación social que profundizó nuestra guerra civil, nuestras desigualdades sociales y polarizaciones políticas. En otras palabras, yo vivía, y aún vivo, ¿eh? en un país profundamente dividido que entraba en la peor crisis económica de su historia y la democracia parecía ser solo una linda idea y nada más. Para mí, entonces, Stefan Gandler era el nombre de un intelectual alemán cuyos libros estaban disponibles en español y me ayudaron a pensar el problema que me había planteado en mi doctorado. Posteriormente, supe por mi orientador, el profesor Jorge Coelho Soares, experto en Herbert Marcuse, que Stefan Gandler vivía en México y solicité una beca que me permitió hacer un intercambio académico en la UNAM. Personalmente conocí a Stefan a mediados de 2015 en la Ciudad de México. Asistí a sus clases y también participé del grupo de estudo en torno a la capital de Marx. En estas ocasiones les puedo decir que no solo conocí a un gran intelectual alemán, sino sobre todo que conocí a una gran persona. Posteriormente, en 2016, Estefan participó en mi panel de defensa doctoral en Rio de Janeiro, conoció a mi pareja y mi mis e <risos> Yo conocí a Sofía y desde entonces tenemos una relación de amistad que va mucho más allá de las ideas, de la filosofía y de la teoría crítica. Todo esto significa que ocupo aquí el cargo de un joven profesor brasileño comentando y presentando un libro de un intelectual alemán, por supuesto, pelo principalmente em cargo de alguém que aceitou a invitação de um grande amigo. Antes de comentar os temas que prometi, vale a pena señalar como este livro de Stefan está escrito em um campo de tensão. Por um lado, a la Alemanha unificada sem haver dado os passos antifascistas necessários. Por outro lado, o México que se lhe apareceu como um lugar de onde se podia pensar criticamente. Para mí, un lector brasileño de los libros de Stefan los temas son, por un lado, el proceso de democratización brasileño que tuvo lugar sin la elaboración de nuestro pasado de la dictadura militar y la urgencia de promover una crítica de la democracia en lo que se refiere a su incapacidad para promover el bienestar de la población brasileña. Cómo criticar la democracia sin caer en la trampa de defender la dictadura es quizás uno de los grandes problemas de Brasil contemporáneo. En ambos los casos, me parece que lo que une Estefan a mí, además de la relación de amistad, es esta preocupación urgente por intentar pensar criticamente sobre la situación contemporánea de Brasil y México. Punto 2. Análisis de fascismo y problema de la memoria, o de la no memoria. Estefan entiende que Claude Lanzmann sería uno de los herederos legítimos de Adorno y Hockheimer, y que su película llamada Shoah constituye un ejercicio de reflexión basado en la teoría crítica. Después de Adorno y Hockheimer, por lo tanto, Lanzmann habría sido quien mejor comprendió expuso y analizó la ruptura de la civilización promovida por el fascismo alemán. Este texto está directamente ligado al capítulo 2 de Fragmentos de Frankfurt, denominado Interrupción de contínuo Histórico en Walter Benjamin, en el que Stefan defiende la actualidad de la crítica realizada por Benjamin a la filosofía de la historia. En este texto, Stefan expone los grandes rasgos de pensamiento de Benjamin en particular la crítica al progreso y la defensa de una postura que consiste en cepillar la historia contra pelo y evitar, por todos los medios necesarios, que lo peor vuelva a ocurrir. En Schoen, en Alemania, Stefan toma la película de Claude Lanzmann como un ejercicio empírico de la filosofía de Benjamin. El método de Lanzmann es juntar varios testimonios de sobrevivientes sin dar ninguna lógica narrativa para explicarlos. En este sentido, no busca un resultado político o pedagógico inmediato con su película. No quiere sacar una gran lección humana de ella, sino que busca impactar el espectador con la brutalidad del hecho histórico del fascismo. La película es entonces un intento de repetir en forma cinematográfica el horror del nazismo y rescatar su condición de un evento único en la historia de la humanidad. En este sentido, se opone a obras de Hollywood, como la lista de Schindler, por ejemplo. En este texto, Stefan está interesado en reflexionar sobre el problema de memoria del fascismo. Y ya comienza el texto colocando a como herdeiro de las lecciones de Adorno y Hockheim en los elementos de antisemitismo que componen la dialética de la ilustración. Él mismo cuenta su proceso de toma de conciencia de la existencia del fascismo. Aunque es alemán, nacido en Múnich, este proceso no es ni natural ni evidente, sino el resultado de un proceso de reflexión y experiencia. La publicación de este libro ahora en alemán me parece que vuelve a poner este problema en relieve. En todo el mundo está surgiendo una nueva derecha, en México, en ese momento, hay una re reorganización de la derecha contra López Obrador, rescatando discursos contra el comunismo. En Brasil ocurre lo mismo. De hecho, aquí en Brasil, esta falta de elaboración del pasado ela es aún más profunda. Nosotros los brasileños nunca elaboramos muy bien lo que fue la dictadura militar. Que decían que durarían unos meses, y en realidad duró 21 años. Durante la ceremonia de votación para el proceso de destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff en abril de 2016, un político hasta entonces relativamente desconocido y ridicularizado por los medios nacionales declaró su voto favorable de la siguiente manera. Yo voy a hablar en portugués en este momento, Pela memoria do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e Dios acima de todos, mi voto es sim. Esse político era Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Brilhante Ustra fue un miembro del Exército Brasileño que participó activamente de la tortura de Dilma Rousseff en la década de los 70. Murió en 2015 sin haber respondido nunca por ninguno de sus delitos. Este pasado dictatorial brasileño, sin elaboración, hoy regresa como una realidad muy fuerte. En este sentido, puedo decirles que el problema de la no memoria, de no elaborar el pasado, es un problema alemán, pero también americano y para mí principalmente brasileño. Punto 3 la crítica del eurocentrismo como fundamento de una teoría crítica periférica. Stefan ya había demarcado en un fragmento de Frankfurt que la teoría crítica está muerta, como ha dicho Daniel Pero está muerta en Frankfurt, en Alemania en Europa. Es necesario hoy, como enseña Stefan, romper el consenso de que Europa está más desarrollada y que por tanto es el lugar privilegiado para analizar la sociedad capitalista. Así, además de la lucha fundamental contra el dogmatismo que constituye la teoría crítica desde sus inicios, la lucha por la desconstrucción de la idea de que la periferia está atrasada en relación al centro europeo, no solo en términos civilizadores y econômicos pero también en términos de pensamiento. La teoría crítica actual Tendría un doble propósito, destruir tanto el dogmatismo como el eurocentrismo. Porque el eurocentrismo produce la comprensión de que la realidad periférica tiende hacia el centro, en el sentido de que América Latina, por ejemplo, estaría avanzando hacia una realidad mejor en Europa. De hecho, lo que podemos ver desde la década de 90. No es que Brasil tende a Europa, sino el contrario. Hay un proceso de brasilianización del mundo, para usar una expresión del profesor Paulo Arantes, en la medida, que, en, la medida en que es el mundo entero que ahora conoce, conoce nuestra realidad periférica. Guerras civiles, exclusión social, auge de los pobres, segregación, etc. Es por estas razones que la teoría crítica no es algo que pertenezca unicamente a Frankfurt en Alemania. La teoría crítica fue, antes de todo, una forma de experiencia intelectual y política frente a la barbarie. Más que una institución o un grupo de intelectuales judíos alemanes, la teoría crítica puede definirse como esta experiencia de vivir, pensar y actuar en un mundo en ruinas en una sociedad en franco proceso de disolución social. Pensar en la actualidad de la teoría crítica es, por tanto, hablar de cómo podemos recuperar esta experiencia hoy y volver a ser capaces de pensar en una salida, de abrir una dimensión de futuro en un mundo sin futuro. Este resto implica necesariamente, como dije, un rechazo al erocentrismo y al dogmatismo. De certo modo, Stefan nos invita a um movimento intelectual e político que parte de Frankfurt, contra Frankfurt e mais adiá de Frankfurt. Ante um quadro como este, de regressão social e crise econômica que parece não ter fim, o projeto filosófico de produzir uma teoria crítica periférica é uma necessidade. Por isso, este livro de Stefan é urgente e necessário. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonir, por tus comentarios, tus palabras. Gracias. Entonces, Berenice hace rato puso por el chat que tiene que hacer una pregunta. Eh, si no hay preguntas por el Facebook, ¿nos? preguntamos si hay preguntas por el Facebook o quieres hablar una vez. <ríe> pero bueno, igual habla tú y luego me No, nota. Sigues ahí. ¿Quién está en control de Facebook? ¿Es Paloma o alguien más? Es que ya no sé quién está en control de eso. Igual, ¿cómo, la... tú... ¿cómo? ¿Perdón? Estamos un poco todos en eso. Estoy... Seguramente Fernanda, Itzel y Paloma están detrás del, del Facebook. Ah, no hay, pero ya me dijo Itzel que no hay preguntas en Facebook. Adelante, Berenice, adelante. Bueno, pues primero... De nuevo, qué gusto saludarlos, poder encontrarlos acá. Creo que esta presentación del libro de Stefan, que eh, ahora ya está en, en, en alemán, eh, sí, sí hace que uno se arroje a, a buscarlo de nuevo, y por supuesto la traducción, y por supuesto, ya que nos presumió la portada, ese prólogo de, de Michael Lowey. Yo quería recuperar, eh, y ahora aprovechando que está el autor con nosotros, eh, ¿Cómo podríamos nosotros a partir eh, de todo lo que ya nos mencionaron eh, los presentadores volver al título? que creo que en algún otro momento, en algunas otras presentaciones y cuando se ha hablado de este, de este texto, profe, es como muy sintomático. Bueno, yo lo he entendido así gracias a que otros compañeros eh, y el equipo que trabaja en Teoría Crítica de las Américas también lo ha mencionado. Creo que el realizar esta presentación, como bien lo decía el doctor Aureliano, de cómo podemos eh, apostar porque todavía hay espacios para la teoría crítica desde la periferia, acá en México, por las circunstancias que ya están eh, eh, plasmadas tanto en el texto como en las otras intervenciones, se pueda pensar a partir de este título. Me refiero a... Eh, que creo tú nos eh, invitas a ello, a hacer este paralelo con el título de la película de Buñuel, El discreto encarto de la burguesía, y, y quería traerlo acá, tanto por las menciones que ayer se hicieron eh, respecto al potencial eh, pesimista y político del surrealismo, como aquello que implicó el que Buñuel estuviera acá en México haciendo estos ejercicios, por supuesto como en este como un contexto amplio, y si esto... Eh, da para entender tu motivación a hacer esta presentación de lo que tú encuentras acá en México y, y, el, y el empuje y el coraje y esta invitación que nos haces a realizar terapia Crítica desde acá y ahora también con eh, la presentación de, de, de estas cosas en, en alemán. Quería eh, recuperar eso, si tú podrías hablarnos sé, también los presentadores de, de si sí vale la pena regresarnos a, a este título porque creo yo que es uno de los rasgos también muy, muy eh, potentes de tu propuesta en este texto, junto con lo que ya mencionaban los presentadores, todas las otras eh, momentos en, en los otros libros que nos, que nos has heredado. Ah, sí, muchas gracias, Berenice. Pues tu pregunta, comentar. Y si es cierto también, Daniela, algo dijo, ¿verdad? Ahorita me acordé. Eh, como, algo como una pregunta. Pero bueno, sí, sí, claro, era un poco una provocación, más eh, obviamente el título, ¿no? Y, porque sí, eh, sí, hay como esta idea eh, fantasiosa y también la misma izquierda luego la hay, eh, que sí, que la modernidad es un proyecto que va muy bien, etcétera, y que su único defecto es que todavía no está completo, como dice Abamas, ¿no? Lo único que nos falta es llevarlo a las últimas consecuencias. Y creo que esto no ha cambiado y creo que sí hay una ingenuidad muy fuerte ahí. Creo que en Europa es peor que en América Latina, eh, aunque la bandera brasileña dice orden y progreso. De todos modos, también en Brasil hay como una intuición generalizada en toda América Latina, que algo con este proyecto de la modernidad eh, no funciona, mucho más que en, en Europa, no solamente en los pensadores, ¿no? sino en general. ¿no? En todo el valemadrismo mexicano, por ejemplo, tiene que ver con eso. ¿no? Es como, me vale más, no tanto que no me importa en la propia vida, sino me vale más este proyecto. <ríe> creo que eso es el valemadrismo. Eh, a lo mejor no está muy reflexionado, etcétera, pero hay como una intuición creo, muy sana, en México, en Brasil, en América Latina en general, de, de que algo no funciona y que desgastarse demasiado este proyecto no tiene ningún sentido, ¿no? Y que es un proyecto no solamente porque es ajeno a importar, esto creo que es lo de menos, sino eh, que es un proyecto, eh, sí, autodestructivo. ¿No? Y no es cierto que el, el, el peligro viene de afuera, ¿no? como lamentablemente mucha gente piensa hasta hoy. No sino el peligro es desde adentro. Y no, y no solamente dentro de la nación, sino también dentro del proyecto mismo. ¿no? Este, este es autodestructivo. ¿no? Y, eh, es un proyecto que... ¿Cómo decirlo? Que justo al buscarse más completo y más avanzado se destruye aún con más ganas. Esto podemos avisar. No, y claro, y el ejemplo clásico es obviamente el estalinismo donde esto se llevó a unos extremos así increíbles pero en el fondo eh, algo parecido pasó también en las otras izquierdas. ¿No? De salvo a lo mejor algunos grupos muy marginalizados. Entonces yo creo que esa es un poco la idea ¿no? una otra, o llamar una otra reflexión. Claro, en general al impacto de la modernidad pero sobre todo desde la izquierda. No, para mí es lo más importante ahí porque la derecha que no va a hacer nada que nos va a ayudar es obvio, no de la de, derecha de, de, de, de no se espera nada, y tampoco de los burgueses, y tampoco de los conservadores, de toda esta gente, creo nadie que estamos aquí me imagino esperamos nada eh, que ellos no aporten nada, digamos este, esperarse, el problema es que la izquierda tampoco lo hace, y eh, claro Aureliano ayer me criticó un poco diciendo que a lo mejor hay cosas que no estamos viendo, y sí es cierto puedo hablarlas, ok, pero por lo menos en lo que estoy viendo, salvo es Insisto, grupos marginalizados que hacen a veces cosas interesantes, pero lamentablemente casi nadie se importa qué hacen, eh, no salvo ellos o ellas, eh, a veces son grupos de mujeres hoy en día, eh, y digo, e insisto, no, no por nada quiero menospreciada esta lucha o estas luchas, pero creo que lamentablemente no tiene mucho eco ni siquiera dentro de la izquierda, no para una lucha feminista. Por supuesto es importante, todo el mundo habla de ella, pero no creo que los hechos tengan mucho eco. No creo. No creo que hoy en día, aunque todo el mundo ya cambia la forma de hablar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el antiracismo, que se puso más de moda hablar un poco más cautelosamente, pero pff, no creo. Yo más bien creo que el la misoginia, la agresión contra las mujeres hoy peor que hace 20 años. Y lo mismo que el racismo. Estoy seguro que las dos eh, formas de agresión están en constante aumento y no estoy ahorita echando la culpa de las luchas antirracistas o feministas. Por supuesto, no. Son los que no tienen ninguna culpa en eso. El problema es, insisto, la sociedad en general se resiste incluyendo a la mayoría de la izquierda. Y creo que eso tiene que ver con el, este ajuste con la modernidad. ¿No? La modernidad es tan homogenizante que estas luchas feministas dicho eh, racistas por derechos sexuales, etcétera. Entonces, muchas luchas se ven como totalmente secundarias, ¿no? Y aunque no se dice como el estalinismo o el leninismo, o la contradicción principal, secundaria, se piensa exactamente lo mismo. Esto no ha cambiado, sea, ha cambiado únicamente el discurso, ¿no? Y se ve claramente en la actual política del gobierno mexicano y de casi todos sus seguidores. Para ellos, por supuesto, son contradicciones secundarias, las luchas o las, las contradicciones que señalan grupos indígenas o que señalan feministas, que son cosas muy diferentes no lo no quiero tampoco equiparar demasiado pero eh, se parecen desde el punto de vista mayoritario incluyendo a la izquierda como sea cosas eh, como secundarias eh, cosas que van en contra de la homogenización no y obviamente van en contra no pero por eso se ven como sospechosas como diciendo eh, lo que dice mucho López Obrador, no por qué las feministas quieren que se vea a poner los problemas de los de las mujeres por qué no de todos los mexicanos ¿no? y claro como todos los mexicanos van Van a estar mejor, también las mexicanos van a estar mejor. ¿no? Es el y lo mismo piensa él y todos sus seguidores de los, las luchas indígenas. ¿Por qué a fuerzas indígenas quieren tener un lugar específico en la lucha? ¿Por qué no simplemente se suman al gran proyecto y van a estar mejor porque todo el mundo va a estar mejor? ¿no? Y esta postura es nefasta y es falsa, y, pero digamos no es típica de él ni de su movimiento, sino típico de la izquierda hegemónica, ¿no? que justo quiere ser parte del progreso, ¿no? quiere, justo parte el discreto encanto de la modernidad. ¿no? piensen estúpidamente y retrasadamente y cerradamente que la modernidad es un proyecto que se puede defender ¿no? y que solo hay que avanzarlo un poco más y el PRI y el PAN y el PRD se lo frena y nosotros lo vamos a avanzar más, ¿no? esa es la idea como ha sido la socialdemocracia como ha sido en los estalinistas como ha sido en casi todo el mundo, ¿no? insisto, salvo algunas excepciones que nunca han logrado a tener como un impacto muy grande, insisto, pero no por su culpa sino por culpa de los otros que no quieren darles este chance, ¿no? ¿no? Entonces, esto en ese sentido, claro, va, va el título. no Yo creo que sí hay que entender eso, que el, el proyecto mismo está podrido. ¿no? Y claro, sin negar que hay, por supuesto, elementos interesantes. Me gusta mucho el título del libro de hoca Madonna, Dialéctica de Ilustración. Por supuesto, elementos interesantes de este proyecto, no se trata de negar eso, no por supuesto. Pero eh, al mismo tiempo, insisto, el proyecto mismo se destruye a sí mismo. Las partes más bellas, digamos, para llamarlo así, que puede haber en el proyecto ilustrado, esos son los que más se atacan por el mismo proyecto ilustrado. ¿No? Y justo en Francia, al nizo de la revolución, o al inicio del proceso de la república, más bien iba a decir, había una discusión muy interesante que nunca se ha suelto y creo que debería de retomarse y casi nunca se retoma, que es la discusión de la nación en la nación, ¿No? Algo propuesto por los judíos franceses. No ellos dicen esta homogenización de todos los franceses iguales que ustedes proponen eh, en verdad no nos conviene porque implícitamente como pasó en Francia y como siempre pasan esos procesos, se impuso otra vez la mayoría, ¿Ven? Este caso en la elección del día festivo, casualmente se eligió el domingo, ¿no? Se, se insistía, insistía que la religión quedó atrás y todo eso, y no, tiene el día domingo, ni el miércoles, ni el jueves, mucho menos el sábado, ¿no? Sino el domingo, ¿no? Por supuesto, porque los, los católicos querían eso, ¿no? Es la única razón, porque el día festivo en Francia, todo, como todo toda Europa, el día amigo sigue siendo el domingo, ¿no? Entonces, por supuesto la mayoría se impuso y no les importó que otros grupos, por ejemplo los judíos, tenían otro día festivo entonces ellos empezaron con esa discusión muy interesante la nación en la nación no muy parecido al discurso zapatista de hoy en verdad, no, que quieren ser parte de México pero al mismo tiempo exigen que se respete, que tengan su propia lógica, ¿no? sus necesidad, propias necesidades, propias necesidades etcétera, y a lo mejor también un momento feminista, eh, digo, hay muchos no y no los conozco así bien, pero es mi intuición o no, lo que veo, pero per porque también algo parecido. No se trata de estar totalmente fuera, pero sí se trata de exigir que se reconozca que hay, por supuesto, necesidades y deseos y propuestas específicas que no pueden subsumirse al proyecto general. ¿No? Y eso es el problema de la modernidad, ¿no? Que no puede con eso. No puede. ¿No? Y sistemáticamente los excluye no por una mala aplicación o por un atraso o por la cosa no está completa, sino sistemáticamente imposible. si sí hay que dejar, hay que abortar este proyecto, ¿no? hay que dejarlo atrás, ¿no? Y ese es el problema de la izquierda, que lo único que quiere hacer es que la izquierda, salvo, insisto, algunas excepciones, es que quieran ser mejoras modernos o mejoras ilustradas, ¿no? ¿Ustedes no lo hacen bien? Nosotros sí. eso es siempre la de la izquierda en casi todos sus variantes, y más bien, y hay Marx se lo yo, Marx no es así, más, bueno, las mejores partes, Marx mismo ya es diferente. Tiene también partes medio chafas, donde piensa igual, ¿no? Pero en sus partes realmente críticas como el capítulo sobre el fetichismo eh, de la mercancía y eso, eso se cree el capital, Maxi está en contra de esta homogenización, está en contra de esta ilusión del progreso, en contra de esta ilusión de la modernidad como algo que resuelve todo. Lamentablemente casi ningún maquista le da importancia, salvo gente como Lucas, y Menem y oh, Madonna, la teoría crítica, por supuesto sí le dan importancia a este subcapítulo del primer tomo del capital pero en general este capítulo se le da casi ninguna importancia y aunque estoy seguro que es, se sabe es que lo último escribe el Marte del Capital, es como el resumen que hace, es el obviamente hasta desde sobre el texto se sabe que es la parte más importante no hay ninguna de sobre ello pero casi ningún lector del capital capta eso o lo, lo, lo, lo quiere captar, ¿No? entonces eso causa el problema, ¿no? que, que hay que romper radicalmente con todo el proyecto filosófico moderno no con unas partes nefastas sino un proyecto en su totalidad, claro insisto, por supuesto retomando sus partes emasivatorias, etcétera, que lo tiene pero solo se va a lograr retomarlas al romper radicalmente, no una total, en absoluta ruptura, que es claro, lo que se llama revolución. ¿no? Pero lo raro es que ellos piensan en la revolución, es tomar el poder. Y claro, no está en contra tomar el poder, no tengo problemas, pero no es suficiente, no suficiente. Tomar el poder dentro de una institución y un sistema filosófico ya hecho, por supuesto, hay que destruye todo, todo el proyecto filosófico, luego reconstruirlo y después no tengo problemas que tomemos el poder. Pero solo eh, después de haber reconstruido realmente, o construido algo totalmente diferente. ¿no? Yo que ahí la izquierda, en verdad, como una izquierda revolucionaria, casi no existe. no Claro, ahorita Aureliano me parecía que no lo veo y tal vez tiene razón y ojalá que tienes razón, Aureliano, que soy demasiado pesimista. Puede ser. Pero hasta ahorita creo que sí ha sido así. No, estoy de acuerdo. Había luchas... Eh, donde se hizo otra cosa, ¿no? Pero, lamentablemente siempre han sido aplastadas y muchas veces por la misma izquierda oficialista. No hay nadie que izquierda odia tanto la izquierda radical como la izquierda oficialista. Esto es algo que en Alemania, ¿quién mató a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht? Fueron los socialdemócratas que los mandaron a matar. Y ejemplos parecidos se pueden dar. ¿Quién mató a los revolucionarios rusos más radicales? Stalin y su, su equipo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. De eso pueden darse muchísimos ejemplos. ¿no? Entonces, la izquierda oficialista es el peor enemigo. Es algo también que Bolívar Cheferrera siempre me decía: de, el peor enemigo de la revolución en América Latina son los partidos comunistas. Esto no se cansaba de decirlo. Una y otra vez son los que más tratan de frenarlo todo. En Francia, ¿quién estuvo más en contra del 68? A pesar de tengo muchas dudas con el 68, pero el partido se dice que Charles de Gaulle en los peores momentos, cuando estaba a punto ya de caerse todo, eh, el único partido en el cual pudo confiar Charles de Gaulle fue el Partido Comunista Francés. Sabía que nunca van a dejar de apoyar. ¿no? Entonces, entonces, lo que quiero decir, hay un conservadurismo, hay una cerrazón impresionante en la izquierda oficialista. ¿no? Y, y esto, y esto todo se, digo, obviamente los otros también, ¿no? Me, me fijo tanto en la izquierda porque son los únicos que uno podría tener esperanza, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que están peores que los otros, pero al ser la única esperanza que uno podría tener es más grave que ellos también cometen este error, ¿no? Por supuesto, la sociedad de la no es peor que, no sé, la derecha, no estoy diciendo eso. Ni digo, digo que Morena está peor que el pan, no es el punto. Pero uno obviamente. Te dice te dirige sus esperanzas sobre esos grupos que tienen discurso diferente, etc. Entonces es peor ¿no? la decepción que uno se lleva con ellos y si puesto esta fijación enemigo en ellos. Pero bueno, ese es un poco el título. ¿no? La, la modernidad, sobre todo como la modernidad izquierdista, progresista, abierta, bonita, esta es, tiene un discreto encanto un que es obviamente la putrefacción. ¿no? <ríe> ¿no? Como en la película Buñuel, ¿se acuerdan? de Esta escena genial donde todos se sientan juntos en, en sus excusados. ¿No? <ríe> ¿no? En vez de comer juntos, eh, eh, cagan juntos, perdón, pero así es, no, no encuentro otra palabra. No, y esa es la putrefacción de la sociedad burguesa, pues. ¿no? es así huele. ¿no? Todos estamos no comiendo juntos, en un, no sé, un bufete rico. No, estamos todos juntos, eh, eh, ya, ya, ya saben. Entonces, yendo al baño. No, esa es la única cosa que tenemos en común, que todo huele. Todo está apostado, todo está pudrido, ¿no? Esa es la, la, la, la sociedad que hoy en día existe, la sociedad de la putefacción. ¿no? Entonces, esto es sí, un poco en el sentido, obviamente, el título. Pero Daniela, tú también habías dicho algo como tipo de pregunta, pero se me olvidó, ¿qué, qué dijiste? Eh, si no me equivoco, es en el capítulo este en el que habla de, de Bolívar Echeverría, en el que inicias hablando de la, de la ironía propia de este, ser un académico y tener que escribir en lugar de... Ah, ¿no? este, bueno. sí, cierto. No, a Bolívar y, y también hace poco hablé con su hijo Andrés... Su hijo mayor. Y Andrés me lo resaltó más que el mismo Bolívar. Me ha dicho Bolívar sí se sí, llevó una gigantesca decepción en el 68. Yo no estaba tan con, digo Bolívar sí me lo había dicho, pero Andrés me lo resultó más que... Pare, resaltó, perdón, me decía más, que realmente parece que la vida entera hasta su muerte Bolívar llevaba esta decepción dentro de sí, que el 68 tanto había prometido para él, ¿no? Y él finalmente no resultó prácticamente nada y entonces, bueno, desde la perspectiva de Bolívar, casi todo fue o traicionado o aplastado, digamos es difícil, ¿no? Ahorita rápidamente decir por qué, pero finalmente desde el punto de vista de Bolívar fue un absoluto fracaso el 68 eh, a nivel mundial, no solamente a nivel alemán, donde él participó sobre todo y después lo vio un poco distante en México y esto eh, y, y sí, y claro, entonces él como muchos otros se refugian, si no se hacen en Alemania, pero 60 se de del movimiento que, aunque son de extrema derecha, y de esto mejor ni hablo, ¿no? Hay casos muy realmente lamentables, pero la gente que no les pasa esto, que son, digamos, decentes, ¿no? Que uno puede, digamos, confiar en ellos, etcétera, casi todos se refugiaron en la academia o en el arte, algunos también en el arte, ¿no? Y ahí se refugian, ¿no? Y digo, no ahorita te lo digo en la tercera persona, eh, plural, eh, porque soy de otra generación, ¿no? No estoy diciendo que yo la tengo mejor, pero digamos, no soy de esta generación, pero se refugian entonces, y es entendible etcétera, pero por supuesto es un fracaso, no es parte del fracaso ¿no? y claro, Max mismo lo hace no, no, no me entiendo mal, no es ahorita crítica moralizante o algo así, simplemente es lo que objetivamente está pasando, Max también en vez de luchar hasta Londres, se, se en la biblioteca nacional lee miles de libros y hace un libro grandote de tres tomos que se llama El Capital, ¿no? y en vez de luchar lo que quiero decir no es ahorita un, una crítica en contra de esas personas, no es el punto, pero sí el punto es que sí efectivamente el hecho que estemos aquí sentados en un congreso de filósofos hablando sobre críticas de las Américas, obviamente lo hacemos porque no hay otra cosa que hacer. Bueno, o por lo menos pensamos que no hay, ¿no? Y, no, y si no estaríamos en otro lugar, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo con el Zoom, etc. ¿no? Entonces, y me incluyo, por supuesto, aunque soy de otra generación, pero ya en la última crítica me incluyo, ¿no? Porque, ¿no? y también a ustedes, los incluyo también, ¿no? Y a todos, ¿no? Digamos, es nuestra situación. no Insisto, que no es un moralismo, simplemente objetivamente es el Sí, que estamos, sí, aislados de la praxis, claro, ya, no, ya dijo, me gustó mucho, pero a la vez, no sé cómo hacerle que a lo mejor habría, habría que abrir más los ojos, y a lo mejor algo hay ahí, a lo mejor sí hay puntos de contacto que no, no los percibo yo, por ejemplo, ustedes, o no sé, no los percibimos, etcétera, sí, ojalá, ¿no? Ojalá me gustaría mucho y digamos, es cierto que hay la, el peligro de encerrarse en eso, ¿no? De refugiarse en la academia y quedarse atorrado ¿no? estoy en ese sentido me, me pareció interesante la crítica de ya no ayer, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pero yo creo que sí, sí es cierto que hacia teoría siempre es parte de un fracaso, ¿no? La misma teoría de crítica es eso, ¿no? No, no, no pueden hacer nada en contra del fascismo políticamente, se refugian en Estados Unidos y no país que obviamente digamos, no es fascista, pero antifascista tal cual a 100% tampoco es. Y ellos mismos estando allí viendo la industria cultural dicen, bueno, tan diferente del fascismo es tampoco, claro obviamente no es lo mismo tener campos de exterminio o no tenerlos, pero filosóficamente, ideológicamente viene de repente también muchas paralelas y de todos no se refugian ahí, claro, porque en algún lado hay que refugiarse, ¿no? Para no ser asesinado. Lo que quiero decir, a ellos también les pasa eso, ¿no? Pues y en parte puesto Alemania regresan a Alemania, Madonna, ¿no? porque tiene la idea, la ilusión, no sé, no sé si es ilusión o no, de poder hacer en Alemania después del 45 más que en Estados Unidos, donde están totalmente aislados. Eh, y escriben en alemán, nadie sabe alemana ya etcétera. Casi nadie les hace caso en California, ¿no? Los dejan vivir, les dan una chamba les pagan, etcétera, que bueno, pero no pueden tener ninguna influencia política. Entonces, pues, regresan un poco, a lo mejor les funciona, ¿no? Hockheimer se hace rector de la Universidad de Frankfurt. Hasta hoy se nota un poco su influencia, ya no mucho, pero necesitos de su rectorado hasta el día de hoy, sobre todo arquitectónicamente en algunas cuestiones, en algunos detalles, ¿no? Yo como estudiante gocé mucho eh, los, las ventajas que Hockheimer había en puesto en la universidad de este post, este, este postura, digamos, lo que quiero decir, a lo mejor no fue totalmente en vano el intento de regresar a Alemania hacia algo ahí, no, pero de todos modos, tampoco fue la gran cosa, ¿no? <ríe> fue de a lo mejor una mejoría dentro del mundo académico, que insisto para la gente como yo eh, ha sido una ventaja, pero en términos de sociales más generales tampoco ha sido la gran cosa. Entonces, pero bueno, eso es además el comentario, pero no, insisto, no es una crítica moralizante, creo que no nos queda ahorita de otra, pero hay que reconocer que sí es parte del fracaso, ¿no? <ríe> que somos filósofos, es obviamente parte de un fracaso. No, lo mismo pasó a Hegel y Kant, dicho de paso. ¿Por qué escriben tantos libros? Porque no, hay, no pasa nada en Alemania. Si hubieran sido franceses, hubieran escrito unos panfletos, algo así, a lo mejor unos libros de 50 páginas, ¿no? Y hubieran participado en algo mucho más importante. Digamos, es un poco el drama de la filosofía alemana en general, la buena, digamos, que siempre es parte del fracaso que no se hace nada políticamente, ¿no? Incluyendo el idealismo alemán en sus mejores y más radicales representaciones. ¿no? Por supuesto, Hegel en Francia hubiera hecho otra cosa, que en vez de escribir la lógica, hubiera escrito, a una ley, ¿no? <ríe> hubiera hecho un... en la, de, la formulación de la Constitución, algo así, entonces, por supuesto, hubiera sido mucho más importante hacer eso, ¿no? Esa es un poco la idea, que hay que estar claros, que la teoría que hacemos, aunque yo también la hago y creo que es importante hacerla, es parte de una pasividad, <ríe> ¿no? Aunque haya praxis en esto y todo eso, pero en eh, poco en ese sentido lo dije, ¿no? Pero insisto, no lo digo como llamado de dejar de hacerlo. Por supuesto, es mejor hacer esto que no hacer nada. <risa> ¿No? Eh, ¿no? Y como dicen, Juan Camarón, cuando se preguntan y ¿para quién es este mensaje que ustedes escriben? Dicen, bueno, no sabemos. ¿No? La famosa imagen de la botella, el mensaje en la botella ¿no? que se lanza al mar. Yo creo que algo así estamos haciendo, porque uff, si esto que estamos haciendo aquí sirve para algo, quién sabe. No digo, no digo que no hagamos buenos textos, etc. Pero si realmente tiene un impacto social algún día, Ojalá que sí, ¿no? Pero igual que no, ¿no? Igual todo eso se hunde, ¿no? Y digo, y obviamente no quiero promover el pesimismo, no sé, punto, pero creo que sí es importante ser sincero con uno mismo, ¿no? Y no te engañase, ¿no? Y obviamente sería más divertido ahorita hacer una revolución, porque, ¿no? Y participar en ella, y, pero sí, bueno, ya, me estoy repitiendo. Pero un poco eso, no sé si le contesté algo, Daniel, a lo que da tu comentario, pero bueno, no sé, ¿ustedes quieren decir algo más? O Paloma, no sé, o los otros que están, o alguien quiere decir algo más. No, no, yo creo que ya, ya, ya estamos sobre el tiempo y ¿Eso es? tenemos licen, eh, licencia especial, pues como. No. Qué bueno que están educados. Es que tú eres parte de organizadores, pues ya están educados, Abel. ¿no? no, no, pero es que a las cuatro tenemos que regresar. Ay, sí, te van a comer. Bueno, yo hasta en otra fase del día. Ahorita voy a cenar. Bueno, sí tienes razón. Perdón, se me olvidó que tienen que comer. Sí, no, está bien. entonces, muchas gracias por sus comentarios. ¿Por qué tenías tanto bebenismo? Nada, nada. Que hay que comer. Ah, sí, es muy importante, claro, como dice Alfred Schmidt y como dice Peter Brecht. Primero la comida y después la moral. Pero, bueno, entonces, muchas gracias por sus comentarios y todo, me... sí, se me hizo muy interesante. Entonces, vemos, a las cuatro sigue, aclaro, también para el público en general, etcétera, a las cuatro sigue este suposio. Eh, Paloma, ¿tú te acuerdas cómo se llama la mesa de las cuatro? ¿O alguien sí. más se acuerda? La mesa de las cuatro se llama Mesa 8 politicidad crítica, en donde se van a presentar los trabajos de Joel Jair, que está aquí acompañándonos en sala, y el trabajo de Miguel Eduardo. Y es la mesa número 8 del simposio de teoría crítica desde las Américas, de 4 a 5.45. ¿Y a las 6 qué mesa decía que estás anunciando? porque no anuncias también la mesa a las 6? No, no, es la, es la última de hoy, ya no hay mesa a las 6. Ah, no hay mesa a las 6. Ah, bueno, no sabía. Tres mesas diarias, dos por la mañana, una por la tarde y presentación del libro. Oye, no estoy perdido, ¿verdad? mejor no he dicho nada. Mira, nos vemos en la tarde. ¿Qué dijiste, no? Que nos vemos en la tarde. Bueno, es el mismo link para los que sí quieren usar otra vez. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, chao, gracias. Chao.